saben que hace muchísimos años tenemos el, el, el honor de acompañar, de divulgar, porque es nuestra tarea, de divulgar el conocimiento científico, los avances, y de cada día mundial o argentino dedicado a la difusión y la, la creación de conciencia en materia de enfermedades y de, y de nuevos abordajes, es un, es un honor porque vamos acompañando en los últimos, te diría que 20, 30 años, después de Mistén aún más, a quien tuve la dicha de conocer y entrevistar, una revolución en materia de, de medicina. Tanto en, en ciencia pura como en ciencia aplicada. Eh, esta semana la gente de la Volteros Vago, que es un, justamente un, uno de los días en investigación, aplicada al servicio de la salud, nos envió una información importantísima. El viernes fue el Día Mundial de la Hipertensión Pulmonar, eh, una enfermedad que afecta pulmones y corazón. Ha tenido enormes tenemos de tenerlos un sábado, el doctor Adrián Lescano, ¿sí? que es médico cardiólogo, especialista en suficiencia cardíaca y hipertensión pulmonar. Eh, doctor, buenos días. Ignacio Rivero los saluda desde Ecomedios. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días, Ignacio. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Cómo anda doctor? Bien, gracias por atendernos un sábado. ¿eh? No, es un placer. Es un placer y le agradezco el espacio porque usted muy bien marcó darle visibilidad a la patología. Creo que es una función que tenemos que cumplir todos aquellos que podemos de alguna forma llegar, llegar a la comunidad. Es importantísimo. Primero, definanos la patología porque hoy lo, lo, lo que a mí más me impresiona, doctor es la cantidad de avances que hay en materia de calidad de vida. Cada vez que hay un avance, mejora la calidad de vida del paciente, se extiende la vida, se extiende la vida y mejora la extensión de la calidad de esa vida. Defínenos la, la, la, la, la, el problema y después el abordaje. Fantástico. Cuando hablamos de hipertensión pulmonar, nos estamos refiriendo a una patología, una enfermedad de baja incidencia y baja prevalencia. Es decir, que no es tan frecuente como cuando uno habla de hipertensión arterial. El problema que tenemos desde el punto de vista práctico es que eh, la, la, la aorta, que es la arteria que sale del lado izquierdo del corazón, del ventrículo izquierdo, uno lo, mide la presión arterial a través del manguito de presión en el, en el brazo. En cambio, sí. cuando uno quiere medir la arteria pulmonar, las presiones dentro de la arteria pulmonar, la arteria pulmonar sale del lado derecho del corazón e ingresa dentro de los pulmones. Entonces no hay ninguna forma que uno con un manguito de presión pueda medirlo. Entonces utilizamos métodos complementarios, invasivo o no invasivo para esto. ¿Qué significa hipertensión pulmonar? Como su nombre lo indica, el aumento de la presión en la arteria pulmonar, que es una enfermedad crónica, progresiva, donde hay más de 70 causas que la generan, que es invalidante con el tiempo y que, por supuesto, lleva al deceso de la vida si uno no cambia el pronóstico del paciente. Y su frase del avance tecnológico, de la telemedicina, el impacto en la calidad de vida del paciente, aplica perfectamente a esta enfermedad, Nacho, sé ¿por qué. Esta enfermedad en la década del 80 tenía una mediana de sobrevida de 2.5 años. Hoy los pacientes tienen una mediana de sobrevida, estamos no, hablando de la mitad, justamente estadística, de entre 9 a 10 años. Incluso hay pacientes que tenemos de seguimiento más de 15 años, que tienen una vida oh. feliz, contenta, perfecta, una calidad de vida impecable, y eso claramente tiene que ver con el avance en el diagnóstico y el tratamiento de esta enfermedad. Qué bárbaro, doble y triple. Ahora doctor, ¿qué origina, el problema se origina? ¿En el corazón, este, ese órgano, no lo que tenemos, o en los pulmones? ¿O en ambos? ¿Cómo es? Usted tiene, cuando habla de, de, de, de la caja torácica, tenemos el corazón como estructura, del lado derecho sale la arteria pulmonar, esa arteria pulmonar es la que se afecta porque se endurece las paredes, es un árbol ramificado que se va engrosando, se va, se va su tamaño, se va obliterando y eso va generando un aumento de las presiones. Igual que un sistema hidráulico, por supuesto, es mucho más complejo. Ese aumento de presiones se traduce hacia la parte derecha del corazón y hace que el corazón derecho empiece a fallar. Entonces nuestro objetivo como médico, en el diagnóstico precoce, cuando un paciente tiene síntomas, o incluso antes de ser asintomático, en población que sujetamos porque es una curación de riesgo, como por ejemplo los pacientes con enfermedad del tejido con el o de trombosis pulmón, nosotros debemos ir a buscar la enfermedad para llegar antes que empiece a fallar, como usted muy bien dice, el corazón. Porque ahí ya llegamos en un estadio un poquito más avanzado. Nuestro objetivo es llegar precoz a las enfermedades. Y este es un ejemplo donde el conocimiento de la comunidad... Hay pacientes que vienen y nos preguntan después de este tipo de actividades... No, doctor, no tengo esta prensión por porque me falta el aire. Y eso es muy bueno porque a nosotros nos obligan a hacer una serie de algoritmos de estudio para confirmar o descartar ese diagnóstico. Yo día le pregunté a un médico, ¿por qué Diego, a que todos conocemos Diego, cuando, pobrecito, en los últimos días, a quien tanto extrañamos por su por su magia, ¿no? Yo otro día en Nápoles y todo festejamos y decían, es por Diego que está en el cielo. Digo, pero Diego... Veías que estaba muy, muy groso, era como un barril arriba me explicaban porque él tenía insuficiencia, él no podía respirar bien, Diego hacía un enorme esfuerzo por respirar. Me, me parece que viene por ahí, con unos esfuerzos que puede ser sea un síntoma, ¿no? entonces me, me lleva a eso. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se detecta y cómo abordamos? Una vez viene el, el paciente y dice, doctor, ¿qué, qué, qué le refiere cuando bueno, puede estar dirigido a, este, a esta patología? El motivo de consulta más frecuente es la falta de aire, lo que técnicamente nosotros decimos que es disnea, esa falta de aire con el esfuerzo, como bien lo marcás, eh, cada vez va disminuyendo más, a nivel de esfuerzos menores el paciente tiene más disnea, más cansancio respiratorio, y eso llega a ser estadio muy avanzado, que también el paciente en la consulta, me dice, doctor, me, me, me peino, me falta el aire, voy al baño, me falta el aire, me levanto de la cama, me falta el aire, o sentado en la silla me falta el aire. Esas son situaciones que no tenemos que llegar, eso sin duda es una falla en el sistema de salud, el sistema comunitario, en el cual un paciente ha pasado por todos los estadios previos de detección. De Cuando el paciente se me llega a la consulta, yo pienso en las patologías más frecuentes, insuficiencia cardíaca o enfermedad del tejido pulmonar, el famoso EPOC. Ahora bien, claro. en estas dos etiologías, rápidamente tengo que pensar como tercera línea en hipertensión pulmonar. Y ahí debo hacer una serie de estudios, que es una placa de tórax, un laboratorio de, de sangre. Y un ecocardiograma, que es muy bien realizado, un ecocardiograma, es un estudio que analiza la función del corazón, yo enfoco en el lado derecho del corazón, mido los flujos, me permite sospechar la presencia de hipertensión pulmonar. Ahora bien, yo tengo la sospecha, siempre la confirmación es con un estudio invasivo, que es un cateterismo cardíaco derecho, el cual es un procedimiento que es muy buena mano, la tasa de complicaciones son bajísimas, y a mí me pasa mucho con los pacientes, me dicen doctor, qué miedo que tenía con esto, y la verdad que es una hora y media de un procedimiento, que he realizado en buenas manos, tenemos el diagnóstico de servicio y después de eso podemos empezar a tratarlo. Y hoy tenemos muchísimos tratamientos para la gente. Y vamos a decir, ¿cómo abordamos la terapia, doctor? ¿Cómo es hoy? El tratamiento eh, de depende obviamente de la gravedad de la presencia clínica del paciente. No es lo no mismo paciente que le falta el aire a los, cuando camina a mil metros con un paciente que le falta el aire en reposo. Entonces, en base a ese riesgo, nosotros no tomamos decisiones de terapéuticas. Hoy en día en la Argentina, por suerte, contamos con todo el arsenal terapéutico que ha demostrado mejorar la calidad de vida y la sobrevida en los pacientes. Y el tratamiento abarca de eh, pastillas eh, con vínculos orales, tratamientos inhalatorios o tratamientos parenterales que pueden ser sucupenos o intravenosos, dependiendo de lo que uno va la gravedad. Y todos los fármacos los que hacen es dilatar las arterias pulmonares y mejorar la función del corazón derecho, el ventrículo derecho. Para el final de que era mejor, para mí siempre, yo aprovecho con ustedes los cardiólogos, ¿sí? porque, porque es la mejor pregunta. ¿Qué hábitos, qué genera este problema y qué hábitos eh, no tenemos que repetir? O sea, ¿qué no tenemos que hacer, doctor, lo de siempre? Porque en general todo esto de POC que usted nombró, todo esto de pelote, tienen cuatro o cinco este, digamos, este, hábitos este, malos. ¿Cuáles son los que tenemos que evitar? Esos hábitos malos para todas las patologías cardiopulmonar, porque usted dice el tabaquismo, y el tabaquismo genera afección del tejido pulmonar, del EPOC, genera afección de las arterias coronarias, genera afección del vestíbulo izquierdo, y por supuesto que el paciente con EPOC y con todo este compromiso puede desarrollar secundariamente hipertensión pulmonar como una causa diferente. Ahora bien, los factores de riesgo cardiovasculares, no es que la dieta no esté que mal dormir, no es que el alcohol o no es que, que otra variable, eh, como puede ser el, el sobrepeso, no, no lo decíamos ver que eso sí, pero no el sobrepeso, tienen estricta relación con la falla de la hipertensión pulmonar. El, el camino de la hipertensión pulmonar pasa por otro lugar, que son pacientes que tienen predisposiciones genéticas o enfermedades ah. de esclerodermia, artritis reumatoidea. De enfermedades mixtas de pesticidas pacientes con cirrosis hepática, pacientes que tuvieron trombosis de pulmón, HIV o cardiopatías congénitas, que son entidades que claramente se asocian con el aumento en la incidencia y prevalencia de esta enfermedad. Así que no, no es que esta enfermedad se la desarrolle por comer un poco más de sal o menos de sal o más un año de grasa. Lo que uno quiere decir que uno tiene que hacerlo, uno tiene que prevenir, porque los pacientes pueden tener enfermedades de en, en múltiples órganos. Me quedó la duda. ¿Qué voy a notar? Yo el primer síntoma que voy a notar que, que, que me haga dudar. Yo no fumo, pero me cuesta respirar. ¿Qué hago? Tiene que ir a su médico, su médico lo va a evaluar, le va a hacer un examen físico, va a determinar si la patología está en el tejido pulmonar o en el corazón. Y yo como cardiólogo, si usted me viene a ver porque le falta excluir patología pulmonar, porque le hago unas placaditoras, le hago una si usted eh, fuma o no fuma, igualmente le voy a pedir una espirometría, le voy a hacer un ecocardiograma doble. Y en base a ese ecocardiograma doble nos va a dar información, si pasa del lado izquierdo y si pasa del lado derecho. Y ahí veré, ¿no? Porque ahí también se puede abrir el algoritmo de la enfermedad coronaria, que es mucho más frecuente, claro que, por supuesto, la extensión pulmonar, ¿no? Qué bárbaro. Bueno, doctor, eh, siempre dedicar un día es bueno, pero después seguirlo, ¿no? Nosotros con ese día quedamos conciencia, charlamos con ustedes, pero bueno, en la están todos los días y no, no hay que aflojar. Así que gracias por su gentileza, eh, ha sido un gusto escucharlo, buen fin de semana y a las órdenes, doctor. Bueno, muchísimas gracias a usted por, por el espacio, le vuelvo a repetir la importancia que tiene para, para nosotros darle visibilidad a temas de salud que muchas veces no se traducen hacia la comunidad y simplemente remarcar que ayer hicimos un encuentro con los pacientes con hipertensión pulmonar en la Argentina donde hubo 170 pacientes, pacientes y médicos con una actividad de dos horas y media justamente con un aprendizaje y escuchando los relatos de nuestros pacientes la verdad que es donde nosotros terminamos de aprender la, la importancia que tiene social la patología, así que muchísimas gracias a usted. Qué bueno que me dijo esto, porque yo he presenciado muchos encuentros de esos en diferentes patologías, es muy conmovedor, porque son pacientes, doctor, lo digo con todas las palabras, que antes se morían, y a se morían ustedes, ustedes vieron todo el avance, y ahora no. Ahora hacen reuniones, hacen caminatas, cruzan, eh, eh, cruzan los Andes, digo, es muy, es muy impactante verlo eso. Sí, sí, está cual, como usted lo, lo, lo resume está perfecto, eso sí. Un fuerte abrazo, doctor. Un abrazo. Gracias. Muchas gracias. El doctor Adrián Lescano es médico cardiólogo especialista en infelicidad cardíaca e hipertensión pulmonar.